Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es David Peña, soy eh, director de redes sociales y comunicación para la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, y quisiera compartir con ustedes el giro que le hemos dado a nuestras redes sociales durante esta pandemia, durante 2020 y 2021, el trabajo que llevamos a cabo, el trabajo que estamos realizando y el trabajo que estamos por realizar, y la importancia de las redes sociales, de las plataformas de comunicación también. Antes de eso quisiera compartir con ustedes un par de datos. Hasta el 2018, que es el último registro que tenemos, eh, existían 106 millones de teléfonos inteligentes. Actualmente habemos 128 millones de mexicanos. Seguramente, seguramente ya nos alcanzaron y ya nos rebasaron. Y no solamente hablando de teléfonos inteligentes, también existen las tablets, las computadoras, la PC... Y pues bueno, por eso es la importancia de la comunicación. Paradójicamente que ahora tuvimos que encerrarnos para darnos cuenta que podíamos avanzar y solamente a un clic de distancia, no poder comunicarnos con literalmente eh, la otra parte del mundo, con Rusia, Estados Unidos, Kenia, Zimbabue, cualquiera de estos países puede conectarse a través de un botón y podemos tener una comunicación con todos nuestros aliados, ya sea también con todos nuestros hermanos enfermos, y poder seguir con esta difícil pandemia, llevarla eh, poco a poco, conociéndonos unos a otros y trabajando por las enfermedades raras. Eh, el trabajo que hemos realizado, ustedes ya lo conocen. Saben que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en YouTube. YouTube eh, especialmente explotó durante eh, eh, este 2020 y 2021 para nosotros, ya que llevamos a cabo el programa Te lo tengo que preguntar con varias versiones, entre ellas la versión de parejas, la versión de cuidadores de, de salud, la versión de profesionales de la salud, la versión de familia de, de, de pacientes de enfermos raros. Tuvo un gran éxito. Muchas gracias a todos ustedes. Eh, lo han compartido muchísimo. Y es un ejercicio que vamos a replicar no solamente con la FEMEXER, lo vamos a replicar también con el proyecto Pide un Deseo para conocer... A detalle cada una de estas enfermedades lo llevaremos a cabo también con Femexer, pero con cada una de las enfermedades eh, queremos conocerlas y queremos conocerlos a todos ustedes. Eso en el trabajo que hemos desarrollado pasado. En el presente estamos eh, trabajando muy duro para llevarles contenido eh, muy rico en información en cuanto a Instagram y a futuro, en cuanto a redes sociales, eh, les tenemos una gran sorpresa. Eh, Entraremos en TikTok, tenemos una campaña muy muy grande que vamos a llevar a cabo y pues bueno, ustedes ya la, ya la irán viendo. Hablando de redes sociales, también entra ahí en tecnologías de la comunicación, las herramientas de la comunicación como lo son Zoom, como lo son Teams y yo creo que actualmente no hay una sola persona que no conozca lo que son estas herramientas. Eh, de verdad que nos han servido muchísimo para poder conectarnos, para poder entablar comunicación eh, directa todo el tiempo con, con nuestros pares, con nuestras eh, comunidades de, de pacientes enfermos, con nuestras eh, asociaciones eh, aliadas, con profesionales de la salud, con eh, gobierno, con muchísimas instituciones y pues bueno, estas han dado un giro yo creo que para absolutamente todos los todos los enfermos y todas las personas, todas las familias que nos hemos logrado comunicar a través de esta gran herramienta. En cuanto al trabajo que ustedes ya conocen o que ya han visto, eh, recordemos que existen más de 7000 enfermedades raras en el mundo y siguen saliendo a diario más enfermedades raras. Recordemos rapidísimo que se denominan raras por su baja prevalencia y de ellas hacemos a diario no solamente uno, a veces muchísimos carteles este, para llevárselos a ustedes, para que ustedes los puedan compartir. Eh, son carteles de Día Mundial de, no sé, de ahí, más de siete mil enfermedades raras. Entonces ustedes los irán viendo y los estamos desarrollando con mucho cariño para, para poder llegar a toda la gente. Otro de nuestros programas estrellas, ustedes ya lo conocen, eh, llevado a cabo hace más de 7 años, el programa Accesalud Salud, el cual es el primer registro mexicano eh, fidedigno y confiable de enfermedades raras. Entonces, ese a diario nos llegan mensajes mensaje de, de personas preguntándonos y pidiéndonos información, orientación, muchísimas más, apoyo psicológico, recordar que el apoyo psicológico es totalmente gratuito y muchas de estas eh, pacientes y personas llegan a través de nuestras redes sociales. Por eso es muy importante que todos estos carteles que les contamos, pues que se compartan, que nos ayuden ustedes mismos a compartirlos para llegar a más gente, a más eh, pacientes y que puedan ser, eh, eh, que puedan acceder a sus tratamientos. Eh, yo con esto me despido, no sin antes eh, recordarles que nos sigan en Facebook, Twitter, Instagram, eh, próximamente en TikTok. Y me voy con un último dato, que eh, en 2018 el mexicano promedio pasaba 7 horas y 14 minutos en su celular y actualmente con la pandemia la media es de 13 horas y 42 minutos al día. Entonces, aquí estamos, eh, compartamos, hagamos que esta comunidad sea cada vez más rica y más llena de información. Muchísimas gracias a todos ustedes.